Can crash. Hey, Haz el curso de Onead y conviértete en un crack de la publicidad programática. ¡Es completamente gratis! ¡Corre, inscríbete! ¿Cómo puedes llamar la atención de los usuarios de Internet? ¿Y cómo puedes crear contenido interesante para tus clientes potenciales? Hola, soy Vicky y en el Brutal Like de hoy os voy a hablar del marketing de contenidos. Y quédate hasta el final porque os voy a enseñar unas ideas increíbles para que os inspiréis para crear contenido para vuestro blog, web o para lo que sea. Primero, ¿Qué es el marketing de contenidos generar contenido interesante para tus clientes sí pero lo primero que tenemos que hacer es crear y planificar una estrategia y en esto es en lo que consiste el marketing de contenidos tienes que aprovechar todos los canales y formatos de los que dispones para conseguir el máximo número de conversiones posibles 2 cómo elaborar paso a paso tu estrategia de marketing de contenidos primero Investiga antes de lanzar tu estrategia, porque ¿cómo vas a crear contenido si no sabes lo que los clientes potenciales quieren? Tienes que analizar a tu competencia, investigar el mercado, buscar las palabras clave, ver qué contenido está funcionando y cuál no. Y así todo esto lo vas a recopilar y lo puedes aplicar para tu estrategia de contenido y así puedes incluso mejorarlo. En segundo lugar, debes decidir qué es lo que quieres conseguir con tu estrategia de marketing de contenidos. Es decir, tienes que tener unos objetivos claros y sobre todo que sean medibles porque como siempre decimos no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Branding? ¿Quieres captar nuevos clientes? ¿Quieres seguir persiguiendo con publicidad a los clientes que ya tienen? Decide y en función de eso tienes que continuar con la estrategia. En tercer lugar, decide qué tipo de contenidos quieres difundir. Es decir, ¿quieres posicionarte como un referente en tu sector o simplemente quieres dar a conocer tus productos? Si quieres posicionarte como un referente en tu sector, tienes que crear vídeos tutoriales, tienes que crear un contenido SEO en tu blog o en tu página web y si simplemente quieres enseñar cómo son tus productos y venderlos tienes que mostrar sus ventajas tienes que enseñar tutoriales de cómo funciona lo que se te ocurra qué canales puedes utilizar para compartir ese contenido en función de cuál sea tu producto o servicio o el contenido que crees utilizarás unos canales u otros pero ya te digo que lo ideal es hacer una combinación de todos estos canales tienes que hacerlo a través de redes sociales a través de tu blog o de tu página web a través de las newsletters e incluso el contenido de terceros es decir si apareces en una revista o en un blog de alguien que es un referente top en tu sector tendrás un montón de tráfico hacia tu web en quinto lugar destina parte de tu presupuesto a promocionar tus contenidos promocionate en periódicos online en redes sociales y si quieres dar del todo en el clavo haz una estrategia de retargeting hace nada mi compañera carlota hizo un vídeo para la real academia sobre el retargeting así que échale un vistazo y anímate a probarlo planifica y dale seguimiento a tu estrategia qué quiere decir esto por ejemplo para esta estrategia del marketing de contenidos créate un calendario para saber en qué día en qué horas o en qué fechas tienes que publicar cada contenido diferente y evidentemente también puedes ir improvisando porque va a haber contenido nuevo que se te ocurra y puedas introducirlo donde mejor creas que va a aparecer y por último dale seguimiento mediante Gracias las KPIs o, por ejemplo, con Google Analytics puedes medir cómo están funcionando tus campañas y así poder mejorarlas o implementarlas. Y ahora vamos a lo que más os interesa. Os voy a dar seis ejemplos de contenidos que mejor funcionan en Internet. El primer ejemplo son las historias de marca. Con este tipo de contenidos llegas al usuario, les emocionas y hacen que lo compartan muchísimo más. Un claro ejemplo de esto es un anuncio de Google India que hizo sobre sus buscadores. En este anuncio una nieta hablaba con su abuelo y le contaba historias de su infancia y mediante el buscador de google la nieta conseguía encontrar al mejor amigo de la infancia de su abuelo se reencontraban y bueno si queréis saber más miradlo porque os dejamos por aquí el enlace el segundo ejemplo son los posts en forma de listas este tipo de contenido sigue siendo uno de los que mejor funciona sin ninguna duda como por ejemplo cuando tú pones en el buscador top ten te salen un montón de ejemplos porque es uno de los contenidos que más se crea y como no, en esta lista no podía faltar uno de los contenidos más populares de los últimos años. Y estoy hablando de los memes. No paramos de compartirlos, de verlos en todo tipo de redes sociales. Estamos constantemente pendientes de ellos. Y os dejamos por aquí algunos ejemplos de los memes más populares de este 2019. El siguiente ejemplo es el UGC o contenido generado por el usuario. ¿Qué quiere decir esto? Muchas marcas aprovechan el feedback que tienen con sus clientes para conseguir que sean esos propios clientes los que generen su contenido. Por ejemplo, creando concursos o creando challenges o creando hashtag. Y un ejemplo de esto es la marca de gafas Glasses USA que lanzó un reto para los usuarios de, de internet diciendo a sus clientes que les enviasen fotos con sus gafas de sol y a raíz de ahí que crearon un apartado en su página web donde puedes comprar sus gafas directamente viendo las fotos de estos usuarios. También triunfan un montón las guías o los tutoriales, como los que, por ejemplo, mi compañero Javi hace en nuestra sección de Brico Marketing de nuestro canal de Oniad TV. Así que pásate y échales un vistazo porque nos habla sobre un montón de herramientas de marketing que son súper útiles en el día a día. Y por último, un contenido que lo peta un montón son los vídeos directos de Instagram. Así que en función de a qué se dedique tu marca o de qué vaya tu negocio, puedes conseguir un contacto con un influencer que haga un vídeo en directo hablando de tu servicio o de tu producto y esto tendrá un montón de feedback con los usuarios o los clientes potenciales. Y esto ha sido todo para las ideas de contenidos para que os inspiréis. Recuerda, el marketing de contenidos siempre tiene que tener una estrategia y una planificación y sobre todo objetivos medibles. Así que suscríbete a nuestro canal para ver muchísimas más tendencias sobre marketing, comenta con cualquier duda y si tienes alguna sugerencia sobre algún tema del que quieras que hablemos, no dudes en ponérnoslo.